jamás desfallece el hombre al que le grita el alma Los automatas del sistema corren por los pasillos del laberinto Los soldados del sistema levantan muros altos de ignorancia los ecuases del sistema, sistema. controlan leyes y creencias populares que someten a la población mundial Hay hombres y mujeres que no quieren ser piezas que encajan en la maquinaria Oh, más cuidado todavía, cada vez hay más máquinas Sustituyendo a las personas en el sistema Los forajidos tenemos nuestras propias normas Actitudes, conductas Convicciones coherentes con la vibración de la comunidad Hacemos todo a nuestra manera, porque nunca dañamos a los demás Así es como somos, forajidos del sistema Almas que vibran en sociedad con la alternativa del amor y la música en la agenda cotidiana Jamás desfallece el hombre que se expresa desde el alma Los automatas del sistema practican el temperamento materialista. Los soldados del sistema aseguran que desfile al paso el consumo. los ecuaces del sistema Vigilan la industria y el mercado que domina la población mundial Pero hay hombres y mujeres que no quieren ser víctimas engordando listas oh, más cuidado todavía cada vez hay más parásitos chupando la energía de las personas Los forajidos tenemos nuestras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 Desfallece el hombre Que se manifiesta desde el alma Los automatas Del sistema, automatas del sistema. Viven un permanente Periodo de tinieblas Los soldados del sistema prosperan con las tinieblas que se vuelven enfermedad Los ecuaces del sistema fiscalizan la cárcel planetaria que agrupa a los ciudadanos en una gigantesca granja humana pero hay hombres y mujeres que descartan un planeta con cercas y verjas Oh, oh alegría hoy en día hay Solitarios que buscan el calor de la manada se ha regado por todo el jardín. Estado y religión no son necesarios pero ambos se hacen imprescindibles a través de la propaganda programada inventando Ilusiones Que aceptan las personas adormiladas Prácticamente sin vida Perdidas en la apatía Oh, desidia Que no es mía yo no huyo de la dificultad Me alejo de la influencia negativa Me refugio en mi burbuja Tranquilo, sin molestar Vibrando sigilosamente Anhelando un mejor modelo de sociedad envuelto en la empatía oh decida que no es mía nunca fallece el hombre que exalta su vibración no es un mundo nuevo el que debemos construir es el que ya está aquí listo para emerger dispuesto a trascender habitando las almas engañadas las mentes manipuladas los corazones confundidos los comportamientos debilitados Oh, desidia, que no es mía Por supuesto que lo es un forajido Claro que lo soy un forajido, forajido del sistema, habito a mí mismo, habito en mi mundo interior, participando de la quinta dimensión y, y, y me encanta mi mundo, me encanta ser un forajido. Lobo solitario del amor Un lobo solitario del amor Lobo solitario del amor